Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy, que cosa faccio? Faccio un entrenamiento para todos los buenos dones, señoras, señorinas, todos, me han escrito Pablo, tus ejercicios son así de difíciles que no riuscamos a hacerlo, como mal, no, no es verdad. Algunos bueno, son así difíciles, pero otros son así, ahora que hago yo, hoy eh, con la escopa o con el bastón, si tú no te la l'hai, solamente habíamos puesto, vamos a hacer ejercicios, para mejorar un poquito la coordinación, la fuerza, el equilibrio. este ejercicio, aconsillato, tú te lees dona, señora, la señora Estela, la señora María, la señora Claudia, la señora Federica. todas las personas que están en la casa, que no han dado el tiempo, el espacio, guarda, guarda, son un, un espacio muy reducto, solamente hoy sueño de la. Que escopa que escopa y un poquito de borde, vamos a hacerlo, pues este ejercicio al menos tres vueltas de semana que nos va bene, nos va bien a estar eh, siempre en forma, así pues, cuando venga el marido diga, oh amor, te veo como, como diversa, y, cierto, cierto, estoy haciendo los entrenamientos de mis imágenes. Ok, para iniciar, iniciar vamos a hacer un poquito de, de, de movilidad, esto pues, así, pues, lentamente, un círculo, círculo, círculo. Giro, giro, giro, cambio el senso, cambio, cambio, cambio, cambio. Mueve un, un poquito el brazo. Cambio el encrocho. Vierto la espalda. Adiós, va. abajo, abajo, abajo. Mueve un poquito el pie. Così el vídeo información información mi cuerpo que voy a hacer actividad física. Porque con la salud no se yoga. Ok, perfecto, eso un pigmento Un altro pigamento. otro pigmento Un otro, hablo español italiano Falta un poquito de, de, de confusiones Ok, guarda Tiros, tiros, tiros, tiros un poquito Un poquito de calcio, calcio Adesso encrocho Y echando lentamente Fino donde yo quiesca Inhalo, exhalo y lentamente echando Ok no no, no, no, no dar el en fin deucto, no en grupo, pero es fino donde tu riesca, Ok, cambio. Perfecto, perfecto. Como he dicho prima, tengo mi sueño de, de un bastón, yo le escopaba barra. Luego voy, me pongo a cubrir la casa. Es así, es así, es así. Ok, look, ok, muy bien. Vamos a, a iniciar con el tronco. Primo ejercicio, ya vamos a hacer un pato el piccolo rescaldamiento o la movilidad. Vamos a iniciar el compuesto de este ejercicio. Este ejercicio lo consigo, pero todas las personas que están iniciando con eh, este compuesto, vamos a ganar un poquito de, de fuerza, equilibrio, coordinación, y todo, todo, todo. Pues si tú, piano piano, vas entrando en confidencia con me, con tu espesa, con tu acá, 10-15 minutos te de bien, no díndelo a tu marido, ¿no? Cuando cuando hago los ejercicios uno dos tres meses tu marito va a decir oh te dejo un poquito todo el día que estoy haciendo eh estoy estoy haciendo vamos marcha. y bueno, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Entren conmigo en confidencia Vamos a meterlo cual, bastante, así Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio Vamos a hacer 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 Ahora vamos a hacer un 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adesso, a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, perfetto, venga, si sente, no? Basico, basi, pero già lo piano. L'importante, io faccio, dico 10, faccio 10. Però tu, prova, prova, prova. Se tu non riesci, fai 10 solamente. L'importante è ascoltare il linguaggio del tuo corpo. Ok, adesso. Preparati che a cambiare, a cambiare, ok, ci si va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 otto, nove, e dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 9 e Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, più. uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Adiós, con el partido, a dónde mi corda dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Perfecto, perfecto. Muevo, no, muevo, no, muevo. No, muevo. No. Ok, cuesta, ¿eh? Tú respiras profundo, a zapatos, vamos a repetirlo nuevamente, concentramos en confidencia, confidencia con, con este eh, ejercicio, colaboramos, estamos elaborando un poquito la, lo que es la parte de la cámara, la parte de estamos sota, elaborando el equilibrio, aunque la fuerza es la coordinación, coordinación, ok, prepárate, prepárate, tu puedes, tú puedes, tú puedes, que activa, sorprendente. Positiva, carina. Vamos a iniciar, vamos iniziare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,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 6, 7, 8, 9 y 10. Uf. 60, 60, 60, 60, 60. Saludo a toda la gente que nos guarda de todo el mundo guarda bueno, señorina, la señora, todas la, la vera dona. Gracias por guardar este canal de Fui en YouTube. Ok, A ver, esto se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, adesso, adesso, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, va a continuar, en dietro, en dietro, en dietro. Prepárate, se va, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uh, vuelvo bien, vuelvo bien. Ah, ah, carga de energía pero un poquito de agua, a beber agua. Adesso, con el pastor, ¿qué vamos a fare? Ginoquio, toca, toca cuesta, vamos a fare questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continua la marcha, marcha, marcha. ¿Cuánto era en anticipo? Vamos a fare. 20, 20, 20, 20, 20. Primo con, con, dest con destra e dopo con sinistra. Ok, si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continua a marcia, marcia. Adesso con questa cambiamo la gamba. Vamos a darle a varios 20, ok. Prepárate: 1, 2 y 3 se va: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ok, ok. Siempre con el bastón con el bastón. Adesso, voy a meter el bastóne avanti, vamos a fare questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 En 10 adesso su. 1, continua la marcia. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. So, prende un poquito de agua, prende un poquito de agua, lo toque para iniciar depende de un poquito cosito, pero lentamente, lentamente, tu guadañas un poquito de fuerza, confidencia corto, todo lo que hay hoy, los manos se adentro vale. el manico avanza, mani. a guardar, vuelvo a vamos a abrir, vamos a a uno con segundo, uno, dos, tres y salto nuevamente, brazo teso, uno, dos y tres, que el ginocchio no supe la punta del pie, vamos a hacerlo cinco vueltas, ok, se va, 1, 2 y 3 otra volta 1, 2 y 3 Va a una un'altra volta, cuesta una la terza 1, 2 y 3 Andiamo a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Adesso, riferiamo, diamo a questo. Ok, probamos la mano, vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente nuevamente, nuevamente nuevamente, el el bondón. Abro, el siglo vamos a aparecer. Perfecto, perfecto, perfecto, ahora estamos elaborando la lumbar, la parte solta de nuestra esquina, de esquina, de esquina, ok, vamos a eso, vamos a meter el, el, la escopa o el bastón vamos a meter un paso adelante y otro otra atrás. vamos a parar lentamente, tú estés en el fin de tu vamos a parar el peso uno corto, dos. 3, 4 e 5, solamente 5, 5, 5, cambio, cambio, cambio, questo sta iniziando, deve essere paulatinamente piano piano, piano piano. Altri 5, vai, vai. 1, 2, 3, 4 e 5. Fai un pochino di arco, di acqua, di acqua, di acqua Respira profundo. A ver. nuevamente. Nuevamente. Nuevamente. A veces que sea una confidencia. Ok. Puedo meter el, el madero adelante O meterlo para un punto de, de referimiento. Si no, bueno, el equilibrio. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres. El supera, punto del pie. Cuatro. Cuatro. Cuatro. El supera Cuatro y 5, por favor, el equilibrio, el que la fuerza, la fuerza, la fuerza. Cambio de gamba, ok, se va. 1, 2, 3, 4 y 5. Son ejercicios básicos para iniciar eh, a entrenar nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestro pelo, el cuerpo. Adesso vamos a parar. E escuote isométrico. ¿qué voy a hacer? voy a escender con el bastón de teso y voy a contar 10 segundos guarda. abro vamos a ver, più grande, más grande, más grande que la espalda más grande que la espalda Aquí trabajamos nuestra bella gamba interna ok, preparate lo hago así del lado así preparate, ok, se va, se va voy a contar 10 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2 y 3. <ríe> siempre la vida nos quiere decir 10. Pero vamos hemos hacer 13. Ah, prendo un poquito de aire, muevo, muevo un poquito de pie. pierdo mi me recargo de energía. Y e vamos a cambiar, vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente. Esto lo estoy repitiendo ya nueve vueltas. Tú a casa para iniciar y va a venir a Più avanti noi facciamo dei più, più repetitioni, così quanto guardi confidenza con te, con te stessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ok, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto. Perfecto, perfecto, y voy al posto de nuevo, voy al posto, ¿qué faccio? Ok, ahora, ahora, guarda este ejercicio que vamos a hacer, con este ejercicio elaboramos eh, un y de Sub, sub. uno, dos, tres, cuatro, cinco, duramo. Nutre nuestra circulación en nuestro cuerpo, qua tocar bastón de madera, la scopa y cangua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10, uno più. Ultimo. Ok, perfetto. Perfetto. Perfecto. Adesso lo repito nuovamente. Hago dos ejercicios más y luego en el día de hoy finalizando, así es lo que estás iniciando, piano piano, lo gané un poquito de, de confianza, más antes haremos otros ejercicios ya muy específicos, este que estoy haciendo es muy general, general, estoy trabajando de equipo un poquito más. Ok, nuevamente voy, estoy haciendo el ginocchio, pierna de vista, salgo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6 7 8 9 10 Y uno en más 1 Si va, si va, si va 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Y más Ah, perfecto perfecto perfecto Ahora. Ver, ver ¿Qué voy a hacer vamos a agarrar un poquito la, la, la, la, el, la cuesta chicha que nos avanza vamos a sumar un poquito le recuerdo que pues, este ejercicio básico piovante eh, y vamos a ir un poquito de ejercicio aeróbico para que nos ayude a alimentar el cocin pelo desvelo le, le recuerdo la belleza de antes de la belleza y la salud, aunque la salud es belleza. Lo importante es la salud. Presiona el ginocchio, guarda. ¿sí? Presiona el ginocchio, esquina de vista. Oiga, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Azúcar que paro, porque la señorita nos está guardando, la señorita Estela, María, Claudia, Federica, Viviana. Oiga, perfecto, ¿ah? ¿eh? ¿Ok? A ver, suba es lo que pasa? Contigo. Y se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, y más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora siempre con el mismo lado, de pronto, de pronto, so de pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 en 10 en più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 siempre così, siempre así, giro, giro, giro, no puedo no, no, normal, giro, giro, giro, ok, se va 1 4, cinque sei sette otto nove dame dieci in più uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok perfetto non salire un altro gesto vai via di tutto il tronco, vai a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in più, va, cambio, cambio di dimensione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de coordinación, vamos a hacer, abro y chiudo, tipo, tipo jumping vale. Chiudo. vamos a hacer 10, 10, solamente 10, 1, 2, 3, 4, 5, punta, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, lo has hecho, ¿no? ya está acciuto, ¿qué me dices si lo hacemos nuevamente? El punta, el punta sí, va punta, y punta, punta, si tiene, ok, si va, si va, 1, no, inizio il video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ok, perfetto, ya se sente un poquito la, el trabajo de la gamba, anche de, de los oblicuos, de la pinta e, Ahora, por el vamos a hacer un poquito de stretching, si vuole, si vuole, fare stretch, el stretch porque si no andamos con el músculo un poco, contrato ok, piego va y lentamente, lentamente, lentamente lentamente siento, siento, uno de tu pieza ahí me estoy sudando uno, dos, en tres cambio, cambio, cambio, cambio lentamente, lentamente Uno, 2 y 3 perfecto, perfecto. Adesso voy a hacer, voy a voy a Paso voy a hacer, voy a hacer, voy salgo, nuevamente uno, 2 y tres, perfecto vamos a hacer una más espalda, espalda vale. mano con mano contraria, dos una la presión en el cambio son ejercicios básicos para las personas que están iniciando para dificultades en vivo ejercicio más complejo y más específico. Ok, con pues brazo el brazos siempre metro de esta posición Una de coser, ¿verdad? No la presión al al golpe se consigue. Le tiramos por el cambio. Locura, no hay ninguna inscrito a este canal, inscríbete a esto, que no que no un comento, Pablo, molto fácil, muy difícil. Y hoy en día estamos mejorando, ok. Por eso, sí? no no eso que se hace? un poquito de hidratación y Ok, hoy día no, no. hemos finalizado, gracias por guardar nuestros en entrenamientos, Básicos para las personas que están iniciando a de Mitá Física, la señora María, Claudia, Estela, Coveneto, Rafaela, <ríe> Erika, podemos iniciar desde casa con la escopa, o con el bastón, de cuore Pablo.